Todo cambia, todo pasa. Muchas veces somos víctimas de nuestros propios pensamientos y sentimos temor por las cosas que pueden pasar en el futuro. Cuando no confías del plan que tiene la vida para ti, tiendes a sumergirte en un mundo de soledad en donde ni tú mismo puedes comprenderte. No puedes hacerte ese daño. Recuerda que el tamaño de los problemas siempre dependerá del miedo que tengas. Quizás no tengas la vida que quieres ni la que soñaste, pero si sí tienes la vida que muchos han soñado, sé agradecido. Agradece cada logro, cada meta que has cumplido, la compañía de las personas que te quieren y las lecciones que has aprendido desde que llegaste al mundo. Hasta que no vacíes tu alma de aquello que te lastima, jamás podrás llenarla con aquello que te hará feliz. ¿Sí? Muchas veces podemos desmotivarnos cuando algo no sale como lo estuvimos esperando por mucho tiempo. Pero esto no quiere decir que convirtamos la vida en una tristeza constante. Aprende que no siempre las cosas salen como uno quiere. Y si crees en el destino, recuerda que las cosas que no pasan también tienen un significado. Vence ese temor a sentir la felicidad. El dolor no es permanente y siempre habrá luz luego de una tormenta. La vida son constantes cambios que, si no logramos adaptarnos, puede llevarnos a sentir temor. Las relaciones amorosas fallidas, tal vez, nos hagan pensar que no valemos nada, y que si no pudimos hacer que otra persona nos amara de la misma forma, nadie más lo hará. Este es el error más común de las personas, creen que la vida se resume en solo eso, cuando no es así. Por haber fracasado una vez, no significa que lo hará siempre. Mejor aprende de tus errores y no vuelvas a cometerlos con otra relación. Si eres sincero contigo mismo podrás disfrutar de una nueva de manera sana. Y si te rehúsas a no ver los aspectos negativos que puedes tener, nunca vas a avanzar y te quedarás estancado en el mismo lugar. Cambiar siempre ha sido bueno, siempre y cuando te des cuenta de lo que estás haciendo mal. Recuerda que todos te van a tratar como tú lo hagas con ellos. La tristeza también puede llegar a ti cuando sientes que no estás haciendo lo que te gusta. Es decir, puedes estar trabajando, pero simplemente esto no es lo que querías hacer en un principio. Tú siempre estás a tiempo de cambiar tu destino. La monotonía no es buena para ningún aspecto de nuestra vida. Mejor lucha por aquello que siempre quisiste ser y que no importa la opinión de otros. Tú eres el que va a disfrutar tu felicidad. No hace falta que otros aprueben lo que haces para que te sientas bien. Hay amistades que te traen malas experiencias, pero a pesar de todo lo que pudiste haber vivido tienes que aprender a perdonar. Cuando tu corazón está libre de rencores, ves las cosas de manera distinta. Así como hay amistades malas, existen aquellas que sí valen la pena. Tener amigos que te apoyen y te quieren es el mejor regalo que puedes recibir en la vida. Asegúrate de hacerles sentir lo mismo. Demuéstrales que son personas importantes en tu vida y que no quieres dejar ir tan fácil. Los problemas que puedan tener se resuelven tan fácil como en una conversación. No dejes que por orgullo pasen a otro nivel. Sé feliz con lo que tienes y no desees lo que otras personas gozan. Sí, muchas veces podemos creer que nunca vamos a poder tener las cosas que otros tienen, pero esto no significa que sea así. La envidia es algo que puede transformar algo bueno en un sentir muy negativo. Aleja cualquier mal pensamiento que tengas para tener una vida sana. Disfruta de lo que tienes. Si estás rodeado de una buena familia, de una pareja que te ama incondicionalmente, de amigos que están para ti en todo momento, agradecelo y demuéstrales que los amas. No todo el mundo dura para siempre y debes estar claro en eso. Las experiencias malas aparecen en nuestra vida para que aprendamos de nuestros errores y de los demás. No ocurren para arruinarte la vida como piensas. Sin embargo, si lo ves de esta manera, tu mente así lo tomará. Cuando eres maduro, te das cuenta de que hay problemas que son tan pequeños que no debemos dejar que nos afecten y que es mejor dirigir tu atención a otras cosas que sí te interesan. Estar en paz contigo mismo es la clave esencial para vivir sanamente. Nadie más que tú sabe de lo que eres capaz lo bien que puedes desarrollarte haciendo lo que te gusta y del amor que puedes entregar a alguien que te ha robado el corazón. Ser fieles a nuestros pensamientos hace que no le tengamos miedo a la vida ni a las lecciones que nos pueda enseñar. Significa que podemos surgir ante las adversidades y que por más obstáculos que tengamos siempre vamos a lograr nuestros objetivos. Si conoces a alguien que no se encuentra seguro consigo mismo y que tiene miedo de abrirse al mundo, hazle saber que puede hacer todo lo que se proponga. No es bueno que alguien tenga pensamientos negativos hacia el sí mismo, porque esto hará que se vuelva retraído socialmente. Sí, las decepciones duelen, pero no es algo que va a durar para siempre. Enséñale que hay un mundo después de la depresión, que es posible salir de ella. Y muéstrale comprensivo y bríndale tu hombro cuando quiera llorar. Sé ese amigo que te gustaría tener cuando más lo necesites. Las buenas acciones nos definen como personas y qué bonito es cuando nos salen del colafón. A pesar de las adversidades siempre debes ver el lado positivo de las cosas y pensar que si no salieron como tú quisiste, tal vez fue por alguna razón. La vida es un constante aprendizaje y cuando creces te das cuenta de que es así. Gracias Marco, sí, todo cambia, todo pasa. ¿Supieras que nuestros pensamientos realmente son nuestro peor enemigo? Cuando estamos en una relación amorosa con respecto a nuestros amigos o compañeros o como les quieras llamar. Nuestro pensamiento... Nos hace ver las cosas de una manera un poco distorsionada. El tamaño de los problemas que puedas afrontar siempre dependerá de ti. Siempre. Puede que no tengas la vida que quieres, ni la que soñaste. Pero si tienes vida, ya tienes que estar muy agradecido, agradecida. No te imaginas la cantidad de personas que les gustaría estar como tú en este momento. Tienes que aprender a ser agradecido o agradecida. Yo sé que puede ser desmotivante a veces que las cosas no salgan como esperamos. No nos dieron aquel trabajo, no nos pagaron a tiempo aquel dinero estamos enfermos o como sea, pero a esta clase de cosas hay que saber afrontarlas, hay que saber cómo poder subsanar este tipo de actitudes o ese tipo de cosas que puedan ocurrir en tu vida personal. Es bastante beneficioso el hecho de que pienses objetivamente, ya que el día que logres tener una relación amorosa, esto te va a funcionar de una manera increíble, ya que tú, amigo o amiga, no tienes por qué estar siempre pensando negativamente en lo malo que puede ocurrir o en aquel mal que te hizo aquella relación pasada eso es pasado tú mismo lo has dicho tienes que centrarte en tu futuro en lo que va a ocurrir en aquel futuro tan positivo que viene para tu vida ahora lo es todo es hora de que simplemente levantes su mirada y luches por tanto o por lo que tanto amas Si no tienes una razón para luchar Déjame decirte que eres No lo puedo decir Solamente mírate en un espejo ¿Qué más razón para luchar quieres? Pero hazlo por ti Por tu vida Por los tuyos Y si no tienes tuyos Hazlo solo por ti Porque tú lo mereces y si tienes a una persona a tu lado, no te valora como es, no te trata como tiene que, simplemente déjala. Que en este mundo a veces es mejor soltar que quedarse esperando algo que simplemente no va a ocurrir. No seas iluso o ilusa. Sonríe a vida. Y vamos a luchar, vamos a salir adelante por esto que tanto añoramos, por esto que tanto amamos o por nosotros mismos. Yo soy Ricardo Niño, y yo me despido. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga.